En la autocracia, la voluntad del autócrata prevalece por encima de los intereses del resto de los poderes públicos, de los demás actores políticos, y de la sociedad en general. Así, la figura del autócrata no se encuentra sujeta a ninguna ley o marco constitucional que limite o modere su poder. Le llegaste, ¿Eh?